Es que tú no te sorprendes cuando alguien que es un gran músico o artista, o deportista, ejecuta un movimiento asombroso. No te sorprende cuando tienen que practicar para aprender, con el fin de perfeccionar sus habilidades. Entonces no debes sorprenderte si debes entrenar, y volver a entrenar tu mente para tener pensamientos más espirituales, y ver con la vista del Espíritu, lo que los ojos no pueden ver. Vienen los días propicios para culminar una larga andadura. Un camino arduo y extenso has recorrido, y ahora llega el momento de coronar, terminar las cosas comenzadas. Has dejado buena siembra, y la cosecha comienza. También debes dejar el pasado donde corresponde, detrás de ti, cierra la puerta a las cosas que te han lastimado, y mira el futuro sin temor. Has de reclamar el derecho a ser parte del orden y gracia del universo, y ver a los que te rodean como santos y ángeles, dejando que tu espíritu te guíe en cómo hacer esto. Debes estar dispuesto a dejar que tu espíritu sea tu maestro. Sé encantador con Dios, el universo. Sé dulce, tierno, un ser que ame por encima de todo, y perdona. Verás que todo va a salir bien. Estoy a tu lado para protegerte siempre. Estoy aquí para acompañarte en las nuevas páginas del libro de tu vida, que hoy comenzarás a escribir.